Saludos jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy tenemos una invitada, ella es monitora de fisiología humana y médico interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos va a estar contando sus experiencias como estudiante de medicina, por qué quiso estudiar medicina. También nos va a contar la experiencia que está pasando ahora mismo con relación a la pandemia y el internado rotatorio. Con ustedes Hola. tenemos acá a Maciel Méndez. Hola, Maciel, muchas gracias por la invitación. Me siento honradísima de estar aquí. Un placer por aceptar nuestra invitación. Soy una fan de tu canal. Y de verdad, muchísimas gracias por las colaboraciones que has realizado con nosotros. Muchas gracias a ti. De verdad, un honor. Maciel, ¿de dónde tú eres? Yo soy de aquí, nacida en Distrito Nacional. Mi papá es de Cotuí, mi mamá es de Santiago, pero yo siempre me he criado aquí. ¿Cómo tú eres en la escuela, en el liceo? Yo, esa chica un poquito tímida, pero aplicada. Participé en uno de, lo, de las Naciones Unidas cuando estaba en el bachillerato. Fui a New York, ahí representé a Croacia. Pero sí, siempre aplicada, tímida, aplicada. Excelente. Y que le ha gustado mucho hablar. Hice ser técnico en artes culinarias, nada que ver con medicina. Pero como dice, no se puede saber solo de medicina. El que, el que sabe so solo de medicina... Sabe. Dice el dicho ahí que el que solo Ajá. sabe de medicina, de medicina sabe. Con relación a la medicina, ¿qué fue lo que te llamó la atención para tú decir, yo quiero ser médico? Bueno, en una ocasión mi hermanito tuvo un ligero accidente, tuvimos que llevarlo a la clínica, darle puntos, y yo vi como que a las enfermeras y a los doctores ahí trabajando y suturando y metiendo mano y eso como que me, me, me llamó la atención, me llamó la atención, de ahí comencé a estudiar, a leer libros, y dije, wow, esto me gusta que me inscribí en Medicina. ¿Y por qué la Universidad Autónoma de Santo <risa> Domingo? Es que... Este es, otras opciones. Si yo comparé los pensum, eh, también es la única opción que tenía disponible en ese momento, pero aún si hubiese podido estudiar en alguna otra universidad, creo que hubiese terminado eligiendo la UAS. Eh, por la, el pensum, la formación también, me asesoré con una... Recién egresada en ese momento de aquí, me recomendó el programa y por eso vine para acá. Bien, háblame de tu experiencia el primero semestre en el área de pre premédica. Bueno, mis primeros semestres, yo cometí el error de ser una persona muy sumida en mí misma. O sea, yo estudiaba todo el día sola en la biblioteca, a diferencia de ya en mis últimos semestres en la universidad donde fui haciendo vida social y comencé a estudiar con otros colegas, que sí en la asociación de monitores, que si sí en las embajadas, que si sí en el curso. Y sí les digo que tú estudiar con tus compañeros, discutir acerca de la metodología del profesor, de lo que tú aprendiste, de lo que tú entendiste, no se compara a tu estudiar sola. O sea, en este tipo de carrera tú necesitas compañía, tú necesitas identificar personas con las que tú puedas crecer. Así que desde ahora, ve buscando colegas, compañeros de carrera, que puedan sentarse a estudiar los temas, que si uno entiende algo, se lo explique al otro, que si el otro entiende algo, te lo explique a ti, y créeme que vas a disfrutar más de la carrera y que será más enriquecedora. Oye, mi truco, para yo aprenderme los temas. ¿Cuál? Yo agarraba, venía a una embajada, me sentaba por ahí cerca de odontología, me leía mi tema en la noche venía a la mañana. Fulano, vamos a discutir. El oh, tema. pero claro. Y se aprende muchísimo así. Y cuando yo se agarraba, aprende discusiones, no, pero que yo no leía así, pero que Fulano dice que es así. Yo agarraba a uno que estaba en el mismo nivel o uno que estaba por encima de mí que haya dado la materia. <risa> Eso es. Para su que me aporte de lo que yo no sé, yo le aporte de lo que yo Me entendré. aponte en anatomía, no, que Rubier lo divide en tres planos. No, pero que pues Burr lo divide en cuatro. Pero ven, sacábamos los libros ahí. Ese conocimiento no se olvida, porque es que tú lo asocias con la persona, tú lo asocias con emociones y cuando tú lo asocias también con historias, es más fácil que lo recuerden los exámenes. Así mismo. ¿Y qué fue lo que te llamó en premédica? Tú decir fue en premédica que te llamó la atención, tú decís, yo quiero ser monitora de... Sí. ¿Por qué? Sí. Que eso también es una de las cosas que evalué para entrar a la UAS. No todas las universidades tienen un programa donde un estudiante pueda dar clases. Entonces, cuando estaba en premédica... Y que te paguen por eso que te paguen por eso, si sí, no es una millonada, pero es un sueldo y es una hermosa labor, que te abre puertas en un futuro. Entonces, nada, cuando yo estaba en premédica, vi que habían personas que daban clases y que eran estudiantes y que le pagaban, y yo, oh, pero, wow, vamos a ver cuáles son los requisitos. No te impresionaste, wow, ese profesor es tan joven. Sí, pero, sí, ese profesor es tan guimboso soy joven hoy. Y a la media hora lo ven una aula. Me... Ajá. No, y qué pasa, cuando tú eres monitor, pasa que tuvimos mismo. Compa tú, o sea, tú a veces le das clase a personas que son tu monitor de otra materia, es un, un mundo muy interesante. Y que incluso algunas veces tú estás siendo monitor de una persona. Sale de la clase. Sale de la clase y te encuentras con popular. esa persona Ajá. en la misma aula. Pero uh -huh. ven acá, tú, tú eres mi monitor. Uh -huh. O personas que van más avanzadas que tú en la carrera, pero que por alguna razón se atrasaron en esa materia y wow, tú eres un monitor. Pero sí, eso cubre. ¿Qué experiencia tú has tenido con eso? ¿Has tenido algunos estudiantes? Sí, claro que sí. Es demasiado incómodo. Porque entonces los estudiantes están como que. Lo primero que los estudiantes riegan en el salón que tú eres su monitor. Entonces, ella es mi monitora. Entonces tú estás ahí como, ¡ay, Dios mío! Ella se sabe todo eso porque ella es monitora. Entonces, ahí como y que, si tú no te lo sabes, pero, ella es monitora ella se tiene que ella. saber eso. Aunque sea la masa del sol en noviembre, ella se tiene que saber eso si porque no ella es monitora de física. Si no te lo sabes, te condena y si te lo sabes, claro. mi <ríe> Así es. Entonces yo vi a esas personas dando clases, aparte de que la fisiología me gusta mucho, quería desarrollar como ese pensamiento de fisiológico de procesos y me entré al taller. ¿Y no te llamó la atención otra cátedra? Sí, yo quería histología, pero ya histología había abierto la convocatoria en ese momento lo que estaba era fisiología y yo dije bueno yo no quiero perder el tiempo. Este es a... lo que está en el medio. En a ir aprovechando y no me arrepiento te gusta más la parte de ciencia fisiológica y la parte de histología excelente, muy bien, sí. a mí me llamó la atención al inicio histología, pero después dije no, hubo una profesora no, que sé, me todo tocó todo como que pasamos por ese amor a la histología al inicio hubo una profesora que me tocó pero ella no sabía que digamos, Anda. lo suficiente con la asignatura ella inclusive estaba como contratada era supliendo a otro profesor que estaba de año sabático ¿qué pasa? después de ahí por pues, las calificaciones que tuve dije no esa no era una opción y entonces me ofrecieron en la parte de bioquímica wow. con el doctor Ángel Díaz, que estaba en ese entonces, eso fue en el 2009, que estaba también ahí entre bioquímica, histología y, uh -huh. otra, asigna y otra asignatura que me llamó mucho la atención. En bioquímica me dice, el doctor, mira, te gustaría ser monitor de bioquímica. Y yo no, doctor, ya yo estoy en otra cátedra, ya yo estaba en anatomía como aspirante. Entonces, ¿No eras aspirante o eras aspirante-aspirante? Aspirante-aspirante, okay. pero no le decía aspirante. <risa> la experiencia es demasiada hermosa, señores. Usted debe estar como estudiante y querer un aprender privilegio. un poquito más uh -huh. de otras personas que también están con un conocimiento más avanzado. Eso de verdad es un privilegio. Yo creo que lo que llama de histología es que al menos a mí me la pintaron siempre al inicio como el, el cuco de premédica. El cuco de premédica y histología. Entonces cuando el sí, inicio tú vienes condicionado, tú dices, yo voy a estudiar a ver qué cuco es y sí, como que usted, llama. porque ustedes ven histología dos veces. Sí. En premédica y después medicina. Sí. Pero en el caso mío, histología eran siete créditos, señores. wow Una sola materia, que ahora la dividieron y un poquito mejor, más cómodo. Claro, por supuesto, en sí, la, por supuesto. En los primeros parciales era todo lo de histología uno, lo que le daban a ustedes, tejido, inclusión, no pensiones, Ese era el primer parcial. Segundo parcial ya era la parte de los sistemas. Sistema sí. digestivo, desde el sistema digestivo hasta el sistema nervioso hasta segundo parcial. Y el final es de todo. En una materia tan profunda y tan hermosa. Y tan el profunda. libro que utilizaba no era Ross. ¿Y cuál era? Lison y lison. Ay y Dios paparo. mío! Era un libro así. Yo el, creo que tengo uno de esos mismos. El compañero aquí. de Rubier en Anatomía. Uh -huh. En los mismos libros, las letras son pequeñitas. también sí, era sí. con microscopio, tú ves, ah mira, esto se parece como tejido cúbico simple. Pero es de órgano que estamos bueno, hablando Nosotros por lo menos teníamos plaquitas Que son imágenes que se proyectaban Y uno más o menos se orienta. Uno a veces, wey, la que tiene forma de una carita Eso es tal y epitelio Oye, el truco Pero mío si te la cambiaban uh. Yo veía, ok, eso es epitelio cúbico simple, bien pero de órgano que estamos hablando, esa es la ¿Qué? glándula de tiroides. Ay, que Ay dios. Mío. Así entonces yo le relaciono, ah pero mira una cebollita en el medio, ese es el <risa> la, la célula de Purkinje. Uh -huh. Y ya de ahí entonces nos se va interesando por esa parte, por las identificaciones, eso lo enamoraba a uno en verdad. Sí, es una materia muy bonita. Y esos monitores explicando, miren eso que ustedes ven ahí, eso es el cosa, el tal estructura y uno. Ellos lo veían no. con los ojos de, exacto, con los ojos del alma era Al igual no. que lo de patológica. ¿Cuánto eran ustedes cuando iniciaron a la aspirantado? En la primera reunión fueron 52 personas interesadas en aspirar a la fisiología. Al final concursamos como 9 y ganamos 4. Y de esos 4, 2 eh, o sea, de, de una vez para contrato y 2 optativas. Elegibles. Ajá, 2 elegibles, 2 elegibles. ¿Solamente un solo taller que se hace? Sí, un taller, un verano. Y un proceso de aspirantado donde uno también da clases y ve cómo el monitor da las clases, que tiene una puntuación en el concurso final. En anatomía es diferente, en anatomía hay que hacer un taller como aspirante-aspirante, que viene siendo el AA, después otro taller que viene siendo AM, que es aspirante-monitor, a y ya después de ahí viene el concurso. <risa> Con relación al concurso de ustedes, a nosotros nos hacían una entrevista, nos daban un examen horario, un examen práctico, que era identificando en el, en el cadáver las estructuras. En el caso de ustedes, como aspirante a fisiología, ¿Qué era lo que le hacían? ¿La entrevista y un examen oral? Sí, mira, nosotros nos evalúan por una presentación oral, que es que ellos ponen todos los temas de fisiología, en ese momento tú sacas un tema y ya, ese tema es la práctica que te toca presentar en 5 o 10 minutos. Ellos te evalúan dependiendo de cómo tú lo presentas, tu pizarra, cómo lo organizas, y al final de esa práctica tú tienes que hacer el experimento del tema. Ellos también evalúan cómo tú explicas el experimento y cómo lo desarrollas. También te hacen un examen escrito acerca de cosas del laboratorio, también un examen personal escrito, o sea un examen escrito pero preguntándote acerca de ti. Y todo eso lo suman a tus índices generales, tu índice de todas las fisiologías, tu índice de biofísica y la nota de aspirantado más la nota del examen teórico. Porque te da un examen de 5, 6, 7, el mío tenía como 10 páginas teórico de todo lo de biofísica, fisiología 1, fisiología 2 que tienes que llenar. También le suman esa nota. ¿Cualquier persona puede ser monitor a fisiología? Yo digo que sí. Todo el que tenga interés y se disponga y trabaje como todo en la vida. Si tú lo quieres, si tú lo dispones, si tú te esfuerzas. ¿Cuáles son yo los requisitos para yo como estudiante de medicina? Ah, bueno, sí, hay algunos criterios de exclusión semestre. que, por más que tú quieras intentar, lamentablemente, si sí, los tienes, no va a poder entrar. Si reprobaste alguna de las fisiologías o cualquier materia en la universidad, no puedes a, ni siquiera aspirar, no puedes aplicar. Lo que sea, si te quemaste, aunque sea de lengua española 1, no puedes aplicar a la monitoría de fisiología. Igual los índices, la nota de fisiología no puede ser menor a 80, porque si no, no te lo permitimos. Tener aptitudes para la docencia, por supuesto, buenas relaciones interpersonales. Y eh, debe de haber cursado fisiología 1 para poder aplicar. Es decir, con fisiología 1 yo puedo hacer el taller. Sí. Y para la entrevista, ¿ya tengo que tener aprobada fisiología 2? Sí, ya para el momento de ser monitora tienes que tener aprobada y publicada tus dos fisiologías con sus dos laboratorios. Ok. ¿Oyeron jóvenes, los interesados pueden hacer ese proceso para que se puedan animar con relación a ese aspirantado? ¿Cada qué tiempo dan los talleres? Eso depende de las plazas que se van desocupando y eso está subordinado a qué tan rápido se van graduando los monitores. Pero usualmente se hace cada dos años, no suele ser un periodo mayor que cada Actualmente no hay aspirantado. Este año sí, sí va a haber aspirantado, pero todavía no hay, no hay más detalles. Se entrará más adelante. ¿Eso se hace en qué tiempo? De la, a nivel académico, del semestre de la universidad, en qué, en qué Serían fecha, como vamos? en el segundo semestre de medicina, en el pens. ¿O te refieres no, a qué periodo en, del año? ¿En qué periodo del año dan los talleres? Ah, en verano, sí, es un intensivo de tres meses. Es decir, que no pueden tener ninguna asignatura inscrita. que ah, yo voy a inscribir cuatro materias en el verano y voy a hacer el taller. De <ríe> no, oficialía". no, no. Podrías tener una inscrita, pero sabiendo de que un taller requiere mucho tiempo y mucha dedicación, muchas amanecidas, mucho esfuerzo. Ahora, si tú estás dispuesto a llevar tu materia y hacer tus ajustes, se puede. Les recomiendo, si te quiere ganar y quiere ser monitor no coja materia. <ríe> sí, sí, sí. Si usted quiere cogerlo la church, usted coge sus materias para que no pide el tiempo y va al taller uh -huh. para que le den mandingas. Y también, hay personas que hacen el taller y no tienen interés en ser monitores, simplemente quieren de que, desarrollar de sus habilidades, A esas personas en anatomía no las aceptamos. No. No, porque ustedes no tienen interés. Usted no tiene interés bueno. en aprender. Ah, no, yo quiero coger el taller para yo aprender beneficio mío. <risa> Pero tú tienes que coger tu pela. Ah, Vamos sí, a darte sí, lo tuyo. Sí. Tienes que cumplir el horario. No digas que venía un y también día. También una tú, inversión ¿no? de los monitores que van a un taller, que también te enseñan. Para hacer esa inversión, una persona que no tiene interés de entrar a una cátedra también es razonable, que no se le permita y cuando viene a ver ese que no tenía el interés Y que, que ese fue el que quedó El de mejor nota Pues sí, porque cuando viene a ver tiene un índice Así es la vida, de Tiene un noventa y cinco. Así es la vida Y cuando viene, ah, yo yo voy a concursar ya que yo termine el taller Voy a concursar para tirar la aventura. Voy a ir a la entrevista para ver Ya que yo pasé los examen y eso Y que en primer lugar puede pasar cosas de la vida No, yo entré fue por eso Porque yo quería de hobby Para ver qué era eso ¿Cómo te ha ido en el, el preinternado, en el internado con relación a la pandemia? El preinternado fue bien, en ese momento no teníamos COVID-19 Así que fue un preinternado regular, íbamos todos los días eh, Teníamos servicios, los servicios en ese momento no eran amanecidas Porque era el preinternado, nos íbamos a las 5 o 6 de la tarde Hice ginecología en el IDCS, en el Hospital de la Mujer Dominicana pediatría en el Hospital de Los Mina Y emergencias en El Salvador de Gotier. Excelente Señores, tenemos un video realizado por Macier acá colaborándonos para que ustedes tengan algunos tips, respondiendo a algunas preguntas sobre el internado y el preinternado. Así que vayan al video, en, el, en la descripción vamos a dejar el enlace para que vayan allá y lo vean. Cabe destacar que yo hice mi preinternado con 30 créditos. ¿30? Yo lo hice sí. también con 30 créditos. ¿Cuál? Y me quedaban 12 para entrar al internado. ¿Cuál es la materia? Y encontré 11 en verano. ¿Cuál es la materia te llevaste? Eh, neurología, la teoría Me llevé, ay no recuerdo No recuerdo Pero sé que tenía mis 30 créditos En el caso mío yo me llevé 30 créditos Yo estaba asustadísimo Yo dije si me quemo en una de estas mejor <risa> Me llevé oncología no Inmunología Anestesiología oncología Dermatología también. y neumopatología Wow Neumopato con la cunja wow, wow, wow, wow En Exacto. esa materia estaba asustado Ahora yo creo que neumopato es un requisito para entrar al PRE. Neumología se llaman ustedes. Ah, ne ne bueno, neumopatología, nosotros la tenemos así. Entonces, en esa materia, en la que yo estaba más asustado, en, en neumopatología, con esa señora. El laboratorio, un 21. Ay, eso casi quemado. Y la teoría, ¿adivina cuánto? 70 no, no. rayando. ¡Wow! Dios mío. Oncología, 95. Anestesiología, 94. En inmunología, 92. Y, y esa nota, no Farto, nota 70. Entonces, Y ese índice Por más 90 que tú ten, tengas El índice como que siempre No, por lo menos subí dos puntos Porque en pediatría y en el, en el PRE Me fue bien te, Estaban por encima de los 90 Y sí, como el PRE tiene muchos créditos Que es algo bueno En el PRE traten de sacar La mejor nota que ustedes puedan Fájense como nunca Porque al tener tanto crédito Le afecta bastante el índice No se descuiden señores Para bien o para mal en el pre... Traten de fajarse Aunque sea un 70 Ustedes pueden sacar Pero por lo menos Si usted por encima de 90 lo hace Está todo bien ese claro, índice sube. O por encima un poco. de 95, sí, el índice sube con el internado. Y ya en el internado no es tanto que sube, señores. Cuando <risa> ven a ver, ustedes suben que sea dos puntos. No hay es esperanza. En el internado, dos puntos o uno. Así que, ah, no, yo tengo el índice en 83, yo quiero llevar el 85 por lo menos. Ah, no, no. Es difícil. Para bajarlo es más fácil que para subirlo. Sí. Con relación al internado, ya entramos en pandemia, el internado rotatorio, la experiencia ahí con eso. Nosotros fuimos del grupo. ¿Hubo ¿no? algún estanque o qué? Claro, nosotros empezamos en marzo felices, wow, por fin, vamos a ingresar a nuestro internado. Y luego, a las dos semanas de estar en el internado, vino todo eso, las medidas de toque de queda, que el presidente habló, que suspendieron las rotaciones hospitalarias, o se fue todo para atrás. Que las universidades. Nos nada. quedamos exactamente, cerró todo, nos quedamos en una especie de limbo porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Así que procedimos para ir avanzando en lo que se reanudaban las prácticas, que según nosotros iba a ser un mes o menos de un mes. Fuimos avanzando, dando los temas virtuales. Pero, como obviamente seguía la propagación del virus, no se pudo restablecer la docencia, terminó mi primer ciclo, que en mi caso era el ciclo de Medicina Social. Y ya había llegado el tiempo de pasar al siguiente ciclo, que era el de cirugía y traumatología, pero todavía no podíamos ir a los hospitales. Así que, ¿qué hicimos? Nada, contactamos al profesor y comenzamos a dar las clases virtuales de ese segundo ciclo. Y pasó lo mismo, pero todo con esperanza de que, ah, no, ya casi entramos, ya casi, ya casi. Terminó el ciclo de cirugía solo con clases virtuales, llegó el momento de entrar al siguiente ciclo que en mi bloque era medicina interna, ¿qué hicimos? Igual, dar clases virtuales y así nos mantuvimos hasta octubre del 2020 donde finalmente se restablecieron las prácticas hospitalarias Entonces ahí vino la pregunta, ok, y ¿ahora qué hacemos? Vamos, estamos en medicina interna en ese momento Y ya tenemos seis meses Exacto, entonces ahora ok, ¿vamos a medicina interna, a la práctica y al final retomamos o vamos al inicio? Al final, la disposición de la escuela fue que volviéramos al primer ciclo. Nosotros, como quien dice, reiniciamos el internado. Volvimos al ciclo de medicina social y comunitaria y de ahí para adelante. Como ya nos habíamos dado clases virtuales, nos trataron un poquito más suave en ese sentido. Era más como para cubrir la práctica. Por requerimiento del mesito. Eso hace es el internado ese. Sí, porque después que de su residente te ven ahí, un interno, claro que te van a poner tema, claro que te van a preguntar, aunque ya hayan visto los temas. Ah, doctora, ya vez. contesta aquí. Venga, vamos y a ver. Y ahí es peor, porque como ustedes lo vieron, ese tema, hábleme de tal cosa. Hay proceso, lo debe saber, porque usted lo vio. Ya, profesor, le dije tema. Y uno en, Ajá, y uno en pandemia, que a veces, por la misma situación sanitaria, la situación familiar, cambiaron tantas cosas, que aunque tú dabas en la clase, a veces tu mente no estaba en la clase. ¿No pasó por tu mente abandonar todo y decir ya, yo no voy a seguir con esto? En un momento, fue muy breve, pero sí lo pensé. Porque para mí lo peor de la pandemia en cuanto a ser un estudiante de medicina es llegar a tu casa y pensar que quizás tú estás haciéndole un daño a tu familia, que tú quizás vienes del hospital y que puedes ser un, un vector para las personas que tú quieres. Entonces por un breve momento mis padres me sentaron y me dijeron como que tú estás segura, mira no te preocupes si tú quieres iniciar el internado más tarde, pues puedes quedar afuera, no hay problema, es tu decisión. Y ahí como que lo pensé, pero fue por 500 milisegundos, o sea ese pensamiento vino y así mismo se fue, pues yo dije no, yo voy para adelante, tengo que aprovechar el tiempo, yo simplemente me voy a cuidar y gracias a Dios hasta la fecha, mira que yo he andado muchos hospitales y mi familia cero COVID, ya se vacunaron, gracias a Dios y... Sí se puede. ¿Ya usted está vacunada, doctora? Claro, por supuesto. Perfecto. Y él también, por eso estamos sin mascarilla. Búsquense, señores, ya están vacunando, mayores de 18 años, vayan vacúnense en los centros más cercanos para que se protejan contra el COVID-19, que esto es a nivel mundial, recuérdenlo. Ya sí. actualmente, creo que hasta para viajar están pidiendo la vacuna. Sí. Así que ya saben. Sí, vacuna y prueba. Con relación... A los ciclos que más te llamaron la atención de lo que pasaste en ese entonces, ¿cuáles fueron los más tediosos de lo que hicieron la práctica de nuevo? ¿Cuáles fueron los más tediosos sí. y cuáles fueron los que te llamaron más la atención? Bueno, todos me llamaron la atención, solo que hay diferentes formas, pero el más tedioso sin duda fue medicina interna. Yo <risa> sí, porque que es, que no, es que hay, hay una combinación como de muchas cosas. A veces... El, Limitaciones de recursos Que encontrar unos guantes Ir allí, ir allá, subir, bajar Por un paquete de guantes O a veces limitaciones de la misma estructura O limitaciones en cuanto a Con eso, con eso de los guantes, ustedes no son una cangurera Porque yo llenaba una sí. cangurera, señores sí pero Y la para... bata para llenar la cangurera Primero hay que encontrar De dónde te vas a llenar Encontrar los guantes Entonces encontrar ¿En qué esos pita, guantes ¿En qué pita fue? ¿En algo tiene? A veces era Bueno, yo creo que detrás del televisor Ahí como que se esconden. Déjame ir a ver Era como que identificar los escondites Para tú ir y suplirte Señora, este es un truquito Y ¿no? las enfermeras Ellos saben que uno se roba sus equipos Siempre también ¿deja de estar robándome guantes! señores este es un truquito No lo hagan Ni se lo digan a nadie Miren, ustedes agarran Por cada paciente que usted vaya a ver Hay que facturar Ustedes para el de guantes de dos pares de guantes en sí, si él no va a tomar la presión, siempre factúralo. Le factura dos pares de guantes, tarde o temprano van a decir después doctor, venga para que lo sangre el paciente. Y usted va a tener que ir de nuevo a facturar. Usted va a facturar, ah mira, vamos a facturar una lanceta de glicemia. Eso es la, se, es a uno, tomar la es glicemia. eso, es eso oro. Hay que, hay que utilizar una lanceta de glicemia, hay que ir a facturarle para tomar la glicemia. Ah, mire, factúrame eso para tomar la glicemia. Te van a dar un par de guantes para tú tomar la glicemia. Después de ahí viene el residente, ah, mire doctor, ya que usted está ahí, sangre del paciente ahora, usted va a tener que ir de nuevo a hacer una fila para facturar de nuevo. Ya en vez de eso, para usted evitar, te pide dos pares de guantes, ah, mire, dame dos pares de guantes que hay un paciente con el tieto. Bueno, en nuestro cons... caso no teníamos que registrarlo, sino que era algo que hacen las enfermeras, pero también para ponerle un chip más bonito. Eso le permite el usted andar siempre equipado, que en momentos críticos, si hay que hacer una intervención al paciente de un pronto, a veces los MA llega, un par de guantes y que uno se quede de que ay no tengo doctor, déjeme ir a buscarlo. O sea, no, así si un residente le pide, si usted lo necesita, un MA, un par de guantes, tenga. Así que también es por eso que uno se suple y, y roba. Es Señora. una redistribución de recursos para en el mismo hospital poder responder a la necesidad. Ok, consejos para el internado rotatorio y el pre-internado. Vacúnese y vacuna a sus familiares cercanos. Haga una lista de cuáles son sus debilidades y fortalezas y trabaje en sus debilidades. Ponga al lado cómo fortalecer esas debilidades porque va a necesitar muchas aptitudes en el internado. Estudie, identifique el programa para cada ciclo y póngase a estudiar desde ahora. Nunca vaya en blanco a una rotación. Llévese bien con sus compañeros de internado, llévese bien con las enfermeras, llévese bien con sus superiores y aprenda a preparar exposiciones, a expresarse y a responder en las rondas. Así que señores, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Maciel, muchísimas gracias por compartir no, no, con gracias. nosotros tu gran conocimiento y experiencia con relación a esos ciclos que de seguro le pueden servir de mucha ayuda a todos ustedes. Así que denle like a este video, suscríbanse a este canal y compártanlo con sus diferentes amigos. Claro, cualquier pregunta la pueden hacer aquí mismo. En la descripción dejamos las redes sociales de Maciel para que ella pueda responder a algunas dudas que ustedes tengan y también nos pueden escribir acá en el canal directamente. Así que nos vemos en una próxima. Bye. Bye Bye.